El gusto por las matemáticas a temprana edad es muy importante. A continuación les presentamos un talento infantil zacatecano con sangre universitaria. ¿Qué tal auditorio de Multiverso UAS? Me da mucho gusto saludarlos y estar esta tarde en la compañía de Valentina Ortega García. ¿Cómo estás Vale. Bien, buenas tardes, ¿cómo están? Me da mucho gusto estar aquí acompañándolos. Vale, recientemente estuviste tú en una Olimpiada Nacional eh, para eh, niños y jóvenes que están en educación básica y de ahí te trajiste una medalla. A mí me gustaría que me contaras dónde fue esta Olimpiada y cuál fue el premio que, que trajiste para Zacatecas. Con mucho, gusto te la hago, con mucho gusto te la contaré. Bueno, la Olimpiada fue aquí en Zacatecas, cerca del Parque de la Encantada y por el zig zag, nos pusieron a, con otros dos compañeritos en diferentes mesas con compus y la cámara y era estar en un saloncito donde no hubiera ruido, con hojas y haciendo problemas, nos daban cierto tiempo y eran tres pruebas. Antes de, de entrar a Cuadro, tú me platicaste que fueron más o menos como 300 niños y niñas de todo el país los que participaron en esta Olimpiada. Sí, fueron como 300, entre 300 y 400, eran muy, muy, muchos niños. Ahí para darnos y fue difícil que todos entraran y que tuvieran todo bien, estábamos como un buen rato, una media hora, para empezar el examen y todo. Entonces, íbamos subiendo, iban diciendo, ya puedes, tú puedes ir al baño o... Quédate ahí, te puedes parar, retirarte o ya terminaste, nos daban cierto tiempo, pero sí, eran muchos niños. ¿Y en qué lugar quedaste de todos estos este, niños que participaron en tu categoría? Bueno, pues de entre todas mi categoría yo quedé en segundo lugar con medalla de plata. ¿Desde cuándo sientes tú que te llamaron la atención las matemáticas? entre los 8 y 9 años cuando empezamos a ver más temas me empezó a llamar y siempre tuve buenas calificaciones entonces me dio la oportunidad de participar a los 9 años la primera vez que participaste en una olimpiada fue a los 9 años y luego pues ya se vino la pandemia y todas estas cosas complicadas y ahora volviste a participar y te quedaste con esta medalla ¿cómo fue tu entrenamiento? ¿cómo entrenaste? porque pues eh, ¿o quién detectó que tú podías participar en las Olimpiadas en la, Como te dije En los nueve años Yo fui mi primer intento Ahí la maestra detectó que yo podía participar Mi maestra de grado Entonces me dijo Tú pues, si quieres participar Participa en esta con, Junto con otras dos compañeritas Pero lamentablemente no pude pasar ese año Entonces para el siguiente Se volvió a abrir la convocatoria Y mi papá detectó también que Me llamaba mucho la atención y todo porque yo sí les estoy comentando. Entonces mi papá me inscribió y me y él antes de fuera en los exámenes me empezó a ayudar a, a tomar entrenamientos. veíamos videos y tú um, bajábamos exámenes con problemas para empezar a hacerlos. Valentina, yo sé que todavía eres este, pequeña como para empezar a pensar en, en cosas a futuro, a futuro este, cercano, pero tú ya estás viendo a lo mejor la posibilidad de estudiar matemáticas. Desde chiquilla siempre me gustó ser maestra, pero nunca supe de, de qué. Entonces una vez cuando agarré este amor hacia las matemáticas, yo me planteé, yo voy a ser entrenadora o maestra de matemáticas y es lo que yo quiero seguir. Me gustaría que todos, todos, todos se dieran la oportunidad de sentir lo que yo como yo me siento que vinieran y exploraran este mundo. Porque no no es difícil. Solo es poniéndole tu empeño, tu pasión y tu paciencia se puede lograr todo. Muchísimas gracias, Valentina Ortega García por conversar esta tarde en Multiverso Guay.